Vamos a presentar a Paulita Jalil y a Mauri Mauricio Gutiérrez. Los aplaudimos porque la verdad. Chicos, ¿qué onda? Increíble. A mí me, me voló la cabeza el, el lugar, que es tan distinto a nuestra cultura y son lugares que por ahí no iríamos si no fuera por un mundial. Uh -huh. Eso me llama mucho, mucho la atención. Sí. En tu caso, Pauli, empezaste en a enero. programar el viaje en enero. En enero sacamos el pasaje y bueno, lo más importante después del pasaje eran las entradas. Porque uno no puede tener alojamiento sin entradas. Uh -huh. Eso es un punto fundamental, porque después te lanzan un código, que a partir de ahí uno pone ese código y puede comprar alojamiento. Y el mínimo son tres días de alojamiento. Ah, mira. ¿Y en tu caso, Mauri? Yo lo estoy planificando desde que terminó el Mundial pasado, básicamente. Ah, ah, Bueno, está bueno, no, todo sea, listo entonces claro. de... <risas> Ya tenía la decisión tomada Ajá. Pero bueno, este, los primeros pasos Los que hicimos ahora hace tres meses atrás Sacando el pasaje y con las entradas también Y, y esto que decía Pau, por ejemplo no sé, Algún turista que no va a Qatar Pero no quiere ir al mundial ¿No puede? No puede, porque desde el primero de noviembre Qatar ha suspendido todas las entradas A personas que no tengan la Haya Card Que es un código QR Que está compuesto por un lado por las entradas, o por ejemplo en el caso de las prensas pueden ir con, con la acreditación más el alojamiento, desde el primero de noviembre no puede entrar nadie que obviamente no sea residente claro, de Qatar. Claro, porque me da la sensación de que es tan chiquito Qatar, que recibir tantos turistas, como que no ¿dónde los metemos no? Como para Exacto. que tengan noción, Qatar es un poquito más grande que eh, Dosa mm -hmm. o al menos Exacto. tiene un poquito más de población nada más. Claro, tiene casi 3 millones de habitantes. Claro, Ajá. son 2.700. Y en el caso, Mauri, también comentamos, bueno, esto lo hicimos alusión al principio de que los argentinos y algo nos distingue del resto del mundo creo que es el tema de festejar con fernet, con una cerveza y se habla mucho de que no se puede comprar alcohol. Bueno, ¿Cómo pero es por eso? Lo... sí, eh, la verdad es una incógnita, uh -huh. era uno de los temas más importantes por ahí que se planteaban a la hora de hacerlo porque realmente sí. lo vivimos lo que la previa, era pre el partido. Sí. No sé si tan así el fernet, ¿eh? Pero bueno, te juntás a tomar algo, es muy argentino hacer la previa para ir a la cancha. Sí. Este, era una incógnita, pero por lo que he escuchado en algunos portales no oficiales, pero medios importantes, es que estaría habilitado todo lo que es aprobado por FIFA, todo lo que son las, los las fansom, le llaman. No, no, no. los asiente. fans, son. A ver. Exacto, porque hace poquito, hace unos días nomás, dijeron que a partir de, se puede comprar unas horas antes de, de entrar al, al estadio o al finalizar. En el medio del partido no, solamente se va a poder comprar cerveza sin alcohol. Ah. pero solamente cerveza. Lo que sí los que tienen el, el pack hospitality, que es como un pack que se compra inclusive antes de que salgan la venta de entradas y digamos es como mucho más caro porque ya tenés todo listo, ahí sí. Y si en los bares, como decía todo listo? Dani, perdón, tenés el, las entradas, el alojamiento, digamos y comida inclusive dentro, es como de los un estadios. Beat. Exacto, ¿Y debe salir la verdad que no sé, pero sí, valía una entrada normal de categoría 3, que es la más barata, uh -huh. vale 70 dólares. Uh -huh. La de categoría 2 vale 160 dólares y esto valía más o menos mil dólares. Claro. ¿Y, ¿Y cómo preparan, por ejemplo, obviamente, esperemos que sí, esperemos que sí porque no sé si es el último Mundial de Messi y de un montón de jugadores uh -huh. importantes que es como que la ilusión que tenemos los argentinos todos los años, obviamente, pero que Argentina gane el Mundial. ¿Cómo manejan el caso de que vayan ganando partidos? ¿Pero ustedes ya tienen pasaje de vuelta o se van con pasaje abierto? ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso en tu caso, Mauri? No, bueno, yo sí tengo pasaje de vuelta. Ajá. Este, ¿Y si sigue ganando Argentina? Y veremos cómo el cómo presupuesto. Claro. Este, No, bueno, es, es el tercer mundial que voy y siempre es el mismo problema. Eh, no, sí, pero hay que dejarlo abierto. Yo te la lavo para allá, pero no me vengo sí. si Argentina sigue. Claro, es carnar. Bueno, por eso, o sea, mi intención seguramente es quedarme hasta el final. Pero es imposible poder anticiparse. Pero ¿Se podía dejar pudo. abierto o no? O sea, a ver, depende del no, pues costo por que lo puede claro, pagar. O sea, claro, hay... claro hay... por claro, ahí Claro, es ahí mucho más caro, ah, bueno. claro, claro. caro comprar un pasaje abierto. En mi caso, por ejemplo, yo hago de Mendoza voy a Chile, de Chile a Madrid, después voy a Líbano, porque mi abuelo era libanés y mi, y a mi papá le gusta mucho ir, y de ahí vamos recién a Catar. Entonces para explicar lo que lo hablábamos antes, yo le digo Qatar porque mi papá sabe árabe claro. y en realidad se dice así, pero bueno, estamos acostumbrados a sí, decir sí. Ella eh, nos Qatar. enseñó, no es que seamos ignorantes, nos claro. enseñó sí, sí. pero nosotros dijimos, les vamos a seguir diciendo Qatar para que del otro lado no se pregunten de qué habla. Pero claro. es... Exacto. Pero es Qatar, no es Qatar. Okay. Entonces, bueno, claro, son muchos vuelos como para dejar todos abiertos. Sí. En mi caso yo voy hasta cuartos de final claro. y lo que hice es comprar... ¿Cuánto eh, tiempo? Okay, ¿Cuánto tiempo vas a estar? Es, en realidad son cuatro semanas, allá son tres. ¿Qué es tienen menos el... días que acá? No, no, en el no, medio estoy pregunta. en Madrid <risa> y en Líbano, pero no. el... <risa> el primer partido bueno, es... Okay. Perdón, perdón sí. por lo que acabo de preguntar, pero, pero como dijo no, eso... <risa> Sí, perdón. No, el primer partido es contra Arabia Saudita Sí. Bueno, ese es en el Estadio Lusail Que es el que hacían referencia recién con, con Belén eh, Después tenemos otro partido contra México en el mismo estadio Y el tercer partido es contra Polonia Que es un estadio que tiene la mitad de la capacidad Que se llama Estadio 974 Que está muy bueno Porque se ha armado con 974 containers Y por eso se llama así Y, sí, y bueno, después bueno, lo van a, lo van a desarmar sabe. Es impresionante oh. lo que saben no, no, ¿no? Tendrás que juntarte con ella para que sí, le sí, sí, sí. Bueno y después yo en mi caso Compré las entradas condicionales Es decir que si gana Argentina Por más que salga primero o segunda Uno va a ver Argentina En cambio si vos por ejemplo comprás el partido de octavos de final Que es el primero del grupo C Que es Argentina Pero después Argentina sale segundo Te quedás sin esa entrada ¿Vos lo hiciste sí? así? No, yo hice así <risa> en Rusia Me pasó eso exactamente <risa> este Compré el partido de octavo final y bueno. Pero ahora, lo, no, ahora. no. No, no, no. Ah, sí. Yo por ahora tengo nada más fase de grupo y bueno, es muy probable también que, que cuarto de final. A ver si puedo ayudar. No, no quiero que hablen desde lo particular, uh -huh. pero en términos generales, más o menos, ¿cuánto necesita una persona para poder ver el Mundial? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, yo al principio, nosotros lo sacamos con mucho tiempo de anticipación. Entonces, el pasaje completo nos salió 1.500 dólares. Hoy claro. 4.000. Ahora claro. 4.000, 5.000, según también las escalas que uno hace. Sí. Uh -huh. Mientras más escalas, más barato. Tal cual. Sí. Uh -huh. Y después tenés el alojamiento, vale, para dos personas, 84 dólares el más barato, que es un apartamento... Con dos camas, tenés cocina cada dos apartamentos eh, y después tenés hasta mil dólares la noche, unos claro. hoteles de relujo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en tu caso? En mi caso también eh, abarata mucho los costos que se haga, no a través de una agencia o esos paquetes que te venden y tienen, que son bastante eh, caros. Uh -huh. Yo me la rebusqué para conseguir pasaje, tengo casi una uh -huh. trayectoria para llegar a Qatar eh, muy similar a la realidad, con diferencia de que en Madrid hago directamente Doha. Uh -huh. este, también hago Mendoza-Santiago, Santiago-Madrid, ese tramo este, tuve la suerte de poder hacerlo a través de Milla, o sea que me ahorré el tramo. Claro. El tramo de, de Madrid hasta Doha sí es un tramo, eh, digamos, costoso. En lo que es aéreo, yo eh, me gasté mil dólares. Uh -huh. Y bueno, las entradas también a precio de costo o se encarece mucho el, el viaje y el tema del alojamiento, muy parecido uh -huh. en su caso. Como somos ocho, uh -huh. este, hemos sacado dos departamentos. ¿Cómo, ¿pueden, ¿Cómo es el tema de la distribución? Porque viste que se habla, no sé si pueden dormir juntos, ¿cómo, cómo manejan eso? Como o sea, ¿cómo no sé. que acá? ¿Cuántos en una, en una habitación? Hablábamos con Paulita del claro. tema sí. cultural, ¿no? Sí. Si son personas que no están casadas allá, uh -huh. eh, no pueden compartir el mismo techo, pero no corre uh -huh. para los turistas, afortunadamente. Claro, uh -huh. en realidad por ahí te ponen en, en camas separadas, uh -huh. Uh -huh. no te van a dar una cama matrimonial okay. si fueras con tu novio, por ejemplo. Claro, ah, me preguntan, uh -huh. pero pueden compartir. Sí, eh. no hay problema. Que sí, para, sí. para, para nuestro caso lo hicimos a través de la app de, de FIFA, y uh -huh. era para cuatro personas y te da la la, la opción del alojamiento claro. con dos dormitorios. Ahora me, me gustaría como salir un poquito del tema de fútbol Y preguntarles cómo se preparan ustedes a nivel cultural Porque por lo que mm. hemos escuchado <risa> tiene muchas tradiciones árabes eh, De los musulmanes, ¿no? Que hay que respetarlos Más allá si se considera que son turistas Y que bueno, mm. se sabe que están viviendo el mundial Pero me parece que por una cuestión de respeto Uno tiene que ir preparándose sabiendo De que son totalmente distintos a los que somos nosotros ¿Lo han contemplado? ¿Lo han pensado a eso? Sí, bueno, a mí yo tengo como un viaje anterior que he ido al Líbano y yo en esa experiencia tuve una experiencia totalmente libre, no hay ningún problema, uh -huh. vos podés andar en short y musculosa sin problema, salvo obviamente si entras a una mezquita, claro. si sí, te tenés que poner toda la vestimenta, pero más musulmana, pero en realidad yo... Eh, he andado sin problemas Bebé Lo, lo que pasa un poco. Claro, Lo que pasa que lo que yo he estado leyendo De Qatar es que lo que hay que hacer Por ahí es en cuanto a shoppings, sí. eh, museos y ese tipo de cosas, inclusive a los estadios te recomiendan ir con un short arriba de la rodilla uh -huh. y sin mostrar los hombros, por ahí, con una camiseta manga corta, uh -huh. digamos. Claro, pero, ya, ya con la camiseta argentina me parece que, que está bien, Exacto, ¿no? claro, porque aparte, inclusive allá muchas veces usan toda esa vestimenta porque hace hasta 50 grados sí, en verano, tremendo. es increíble. ¿Y, ¿Y en tu caso lo, lo, lo pensaste? Eh, sí, lo hemos hablado bastante con, con el grupo de amigos con el que vamos, pero... Por lo que entiendo, más allá del respeto por, por las leyes propias del país no hay tampoco mucho, mucho por, por prepararse, o sea, uh -huh. eh, es básicamente ir, portarse bien. No este... pueden insultar, ¿sabías? No, bueno, viste, por ahí no sé, mete gol, lo que sea, eh, no sé qué. Bueno, no nos van a entender. Ah, no te creas. No No, hay muchas cosas que es bueno saberlas, este, los argentinos hoy sí solimos ser un poquito ir en contra de las reglas en el último mundial, por desgracia, por así decirlo, este dimos nota por agresiones en los partidos. Total, llamado la atención, ¿no? Sí, entonces bueno, más allá de tener esos tipos de cuidado, y comportarse como personas civilizadas, mucho más es ir y conocerla, aprenderla sí. y bueno, como ella lo vio una experiencia, seguramente yo me traeré mucho del viaje. Lo, lo que está bueno es un poco lo que adelantaba Belén, hay para todos los bolsillos. Claro. ¿no? Vos lo decías un poco, con el alojamiento, yo ya lo contaba con el tema de la comida, por tres sí. dólares podés comer. Digo, uh -huh. puede irse alguien en modo gasolero y también puede irse una persona que tenga un alto poder adquisitivo. Sí. Y, y van a subsistir ambos. Sí, yo por ahí eh, sigo varias páginas de o argentinos mm, eh, mm. allá o de gente que va a ir y te ponen todo el tiempo como una aplicación de que te entrega comida de, de allá y eso es barato o ir a algún supermercado es barato. Claro. Y después te decían, y si vas a un restaurante, capaz menos de 50 dólares no te gastás. Y sí, ahí es un montón de plata. Pero si podés ir a comerte un sanguchito de fiambre al supermercado. No puedes comer cerdo. Está no prohibido el cerdo claro Qatar, no sé si sabían, les pasó la información. Sí. Y tampoco pueden buscar material prohibido en las redes. Ah, eso es bueno, igual que yo, le, yo te voy diciendo, <risas> ¿viste? yo lo veo, pero después que no les dijimos, porque me estoy estudiando todo y eso no se puede. Pero sí, pensaba esto, ¿no? Y está re bueno que lo digan, el tema de que los argentinos por ahí siempre, lamentablemente no, se caracterizan de otros países por ser agresivos, por insultar, por ir al choque. Y bueno, que tengan estas culturas y que no se permita, me parece que, que está buenísimo. En mi situación, yo conocí Qatar por el mundial, yo desconocía que existía Qatar en el mundo Ajá. Claro, habrá es que pasado es un muchos? país bastante nuevo es más, ¿Es muchos ¿no? lo confunden con Emiratos Árabes Unidos sí. que son dos países completamente distintos Emiratos Árabes son siete Emiratos justamente y eh, Qatar es otro país distinto y muchas veces te decían, te vas a los Emiratos, a Dubái no, no, no, es otro país y, y bueno, con respecto a lo que decías recién está bueno porque va a haber una fiesta argentina en Qatar que va a ser el 27 de noviembre y van a tocar Sirio y los Persas. Ah, mirá. ¿Y, y Está muy buena. Y si vos, por que... ejemplo, y si hay alguien que tiene la suerte, que nos está viendo y que va a ir a Qatar, no sé, ponele un, un 1%, ¿cómo hacen para ir a la fiesta? Todavía no está, pero bueno, hay que fijarse porque tiene inscripción. Y justamente en Rusia también se hizo, fueron uh -huh. Sirio y los Persas y también fueron unas 500 argentinos a, allá y está bueno porque el recital es gratuito. aparte.